Bate es una actividad, es un evento que promovemos desde Saramari. Este año eh, queremos centrarnos, sobre todo, en la necesidad, o bueno, en la exploración de cómo esa esfera digital, esas capas digitales, esas formas de comunicación que existen actualmente a través de las nuevas tecnologías, pueden vincularse a un contexto local muy, muy concreto, es decir, cómo podemos utilizar las redes sociales, para vivir el espacio público de otra forma. Y en este, en este taller que voy a coordinar junto con Sayoa, lo que pretendemos es también hibridar el urbanismo con las prácticas artísticas. El taller que vamos a hacer hoy se titula Exploraciones urbanas desde el conocimiento situado, situaciones, comportamientos y diseños urbanos desde una perspectiva de género. Y lo que vamos a hacer es, eh, primero, explicitar eh, cada cual desde dónde vamos a, a explorar eh, la ciudad partir de una serie de, de citas eh, que, que hablan sobre urbanismo y género e intentar eh, contrastar esas citas eh, extraídas de diferentes eh, textos con nuestra experiencia en la ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos eh, pues diferentes, diferentes citas, hemos eh, dividido un poco los temas en... Pues, eh, sobre el conocimiento situado que es por donde partimos, luego otra sobre el, el ciudadano tipo ¿no? eh, luego pues eh, aquí más sobre zonificación, tareas reproductivas, productivas y desplazamientos sobre la ciudad tangible e intangible, sobre eh, la performatividad de, de la propia ciudad, no sólo como escenario en el que vivimos, ¿no? sino también eh, pues cómo nos, nos eh, transforma la propia ciudad a nosotros y cómo no podemos transformar a, a ella y sobre cómo construir la ciudad de manera compartida. Y lo que trataremos es hacer algún tipo de, de fotografía, eh, acción, eh, registro, en vídeo o en foto, que luego podamos también compartir en, en internet y, y que vaya ampliando, contrastando, oponiéndose, eh, ilustrando estas citas que hemos ido sacando, me dicen que autora.